nuevo video para el canal, hoy vamos a jugar Final Fantasy 3 Como lo ven aquí, ya podemos entrar y vamos a comenzar Sigo hablando cuando ya esté dentro del juego gente Ya estamos aquí adentro del juego vamos a jugar con la noche imposible de finite at at 3 de verdad que esta noche el único youtuber me ha dicho porque si sí, conozco muchos youtubers populares que ustedes también deberían conocer como rubies es un super popular que me está ayudando a mi canal y bueno dice sí, también con mi perro de que no sé por qué por ejemplo, la reina le la cruz, así que mi perro aquí no tiene que me puedes recordar. Comencemos. Ah, y también tenemos con el poco de la computadora para esté de la computadora. Voy a ganar esta micro señora. Por favor, déjenme en los comentarios una clave para ganar. Por favor. Aló, goma, ¿dónde estás? Uh, que te sorprendió que te, te ¿Qué se Freddy no qué me importa so mamá vete el chorizo um, no after learning of an unfortunate incident at the location involving multiple and simultaneous spring lock failures the company has deemed the temporarily for employees ¿Sí? Ay, con la será porque estoy grabando gente ¿no? Ay, ¿Por qué tengo lag. Hi. Hi ¿Por qué tengo lag? Dos AM y vamos a ganar la noche 4. La vamos a ganar porque yo digo y porque estoy haciendo un video de 34 4 y ustedes me dan suerte. en la vía real que hora es a la bota es la 10 y cinco de la mañana no. ay no, Freddy está ahí error de la audio tenemos que esperar a que se vaya Freddy ay no no puedo a ver Digo que eso es muy importante para llamar a la, a la cámara 1. Si pierdes, si no he ganado la esta noche en este video, por pues, favor díganme los comentarios. ¿Cómo ganar la noche 4? Por favor, esta noche ha sido muy difícil para mí, no la he ganado. Son las 2 de la mañana. Hey, mire que te mando de secar en que... bueno gente tuve que pasar el video porque mi madre es el y bueno eh, me mataron en lo que poste el video, perdón bueno gente aquí pues continuamos con este video y comenzamos el y con una cosa súper larga es que um, mi mamá escondió la bomba de, para inflar mi bicicleta y tengo como tres horas buscándola. a ver pues, Hace rato eran la una de la mañana uh, Así hello, que ahora hello, son hello. cuatro Uh, de la mañana. there's been a slight change of company policy concerning use of the suit Um, so, After learning of an unfortunate incident at the sister location involving multiple and simultaneous spring lock failures mm -hmm. The company has deemed the suit temporarily unfit for employees Safety is top priority at Brave Fast Beard Pizza Which is why the classic suits are being retired to an appropriate location while being looked at by our technicians. Until replacements arrive, you will be expected to wear the temporary costumes provided to you. Keep in mind that they were found on very short notice, so questions about appropriateness slash relevance should be neglected. Uh -huh. I repeat, uh -huh. the uh -huh. classic suits uh -huh. are not to be touched, uh -huh. activated, uh -huh. or worn. That being uh -huh. said, we are free of liability to do as you wish. Hello? As always, remember to smile. <laughs> you are the face of Freddy Fazbear's team. Ay, me da con demasiado mal, ¿por qué? Ay, no, se nota que Freddy pasó Hi. Hi. Ay no, necesito saber dónde está el espectro, porque de verdad que es el más importante. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Porque si me distinto la cámara, no debería. Hello. Vamos a traer speed track por acá? video. No, no, no. No, Frisbee. Entra rápido. Uy. Ay no. dónde está? No, no está aquí. ¿Dónde está? Audio. Aquí dónde Aquí estaba Eso es bueno. Ay gente no saben es lo horrible que es jugar con la No, está ahí, está ahí, está ahí Ven esto, ¿verdad? Eso casi me atacaba el hi video, no me importa el video me importa el audio, de verdad que yo digo es lo más importante hello, hello. Tal vez, varios gustos Bueno, yo no lo por Solo uno que fue a este momento Pero si, sí, no me gusta mucho por no el Final Fantasy 3 No es mi primera vez, pero esta es la noche imposible del Final Fantasy 3 De verdad que he visto muchos videos de YouTube Muchos gameplays para pasar la noche 4 Y de verdad, no puede yo he lo que he llegado hasta las 4 de la mañana. Y bueno gente, aquí me despido. Suscríbanse, activen la campanita, en redes sociales como no? Instagram, estoy como creas bueno, algo, solo búsquenme. Y en Facebook, Twitter no tengo porque mi teléfono no corre Twitter y la, la computadora no me gusta. Y bueno, después busquenme como poner la cuña, tal vez puedo ponerle el enlace abajo y bueno, adiós.